Eh, muy buenos días a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 6 del 185 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Detenciones Arbitrarias y Situación de las Personas Privadas de Libertad en el Estado de Excepción en El Salvador y fue solicitada por Amnistía Internacional, Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Servicio Social Passionista. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy Presidenta de la Comisión Interamericana y Relatora de País para El Salvador. Me acompañan en esta oportunidad el comisionado Estuardo Ralón, primer vicepresidente de la comisión, relator para las personas privadas de libertad, el comisionado Joel Hernández y el comisionado Carlos Bernal. También se encuentran presentes en la audiencia la secretaria ejecutiva adjunta para el monitoreo, María Claudia Pulido, la relatora especial de ESCA, Soledad García, y el relator especial para libertad de expresión, Pedro Vasco. Quiero iniciar con un cordial saludo a la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador en esta audiencia, pese a que fue oportunamente notificado, sin embargo, el Estado ha declinado su participación. Dicho esto, vamos a iniciar la audiencia. La sociedad civil tendrá una primera intervención por 30 minutos, luego la Comisión Interamericana también por 30 minutos, y luego haremos una, 30 minutos de comentarios finales y cierre por parte de la Comisión. Dicho esto, tiene la palabra las organizaciones de la sociedad civil. Buenos días, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Verónica Reina del Servicio Social Passionista. Lamentamos que el Estado salvadoreño no se haya presentado a esta audiencia. Esta parece ser una muestra más del desinterés por rendir cuentas respecto a las graves denuncias de violaciones a derechos humanos que están ocurriendo en el país. De nuevo, el Estado salvadoreño rehúye dar explicación a las víctimas de los abusos estatales y reduce su presencia en los espacios de escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo cual nos preocupa aún más frente a la deriva autoritaria en la que nos encontramos en El Salvador. Sin embargo, queremos agradecer el espacio otorgado a partir de la solicitud de siete organizaciones de derechos humanos para presentar a esta comisión nuestras preocupaciones en torno a las denuncias de detenciones arbitrarias la situación de personas privadas de libertad y los impactos de lo, en los derechos humanos a partir de la implementación de un estado de excepción en el país. En abril de este año, la Policía Nacional Civil se presentó a la casa de la familia Pérez, en San Salvador. Preguntaron quiénes vivían en la casa y pidieron llamar a los dos hijos que se encontraban ausentes. Al llegar estos, la policía los trasladó a una delegación cercana y los retuvo indicando que regresarían pronto. Los dos fueron detenidos. La familia mencionó que ellos ya habían sido amenazados por uno de los policías, ya que habían denunciado abusos de su parte. En el mes de junio, la familia fue notificada de la muerte de uno de sus hijos, sin mayor detalle sobre su causa, mientras se encontraba en un centro penitenciario. Danilo, de 20 años de edad, tuvo que huir de su casa luego de que su madre y sus dos hermanas fueran detenidas. Su mamá había denunciado a unos policías años antes. Estos llegaron en abril a su casa y la detuvieron. Danilo, junto con sus hermanas, denunciaron el hecho, pero pronto comenzaron a sufrir amenazas y acoso constante por parte de la policía. Él ha tenido que asumir el cuidado de sus hermanos menores y nuevamente ha sufrido desplazamiento interno debido a los abusos de la policía. El 10 de junio, un hombre de 38 años fue detenido por miembros de la Fuerza Armada de San Salvador. Según varios testigos, el hombre fue golpeado reiteradamente por militares, causándole graves lesiones que provocaron su traslado a un hospital nacional. Ahí falleció a causa de la golpiza. En ese mismo mes, un joven de tan solo 22 años y con discapacidad intelectual, fue detenido por soldados. Le quitaron su celular, lo hincaron y le colocaron una rodilla sobre su cabeza. Un agente policial le golpeó la cara y le dio una patada en la espalda, a pesar de que los testigos le rogaban que no lo golpeara, que era inocente. El soldado respondió amenazándoles con detenerles por agrupaciones ilícitas si no se iban a sus casas. Las organizaciones de derechos humanos que sufrimos constantes ataques de representantes del Estado salvadoreño, entre ellos el mismo presidente Nayib Bukele, hemos documentado 4,071 casos de presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas durante el estado de excepción. La familia Pérez no tiene ese apellido. Danilo es otro nombre ficticio. Se han cambiado porque todas estas personas tienen miedo a represalias. Tampoco podemos decir el lugar de estos hechos, ni la hora, ni quiénes son los testigos o las víctimas. Estas familias tienen temor de que la policía llegue y les detenga, o que su familiar ya detenido sufra las repercusiones de denunciar esos abusos. El Salvador tiene 212 días en un estado de excepción que se ha convertido en la restricción inconstitucional, inconvencional y permanente de derechos humanos. El pasado 14 de octubre, la Asamblea Legislativa prorrogó por séptima vez la solicitud del Ejecutivo para mantener un mes más la suspensión de derechos a toda la población salvadoreña. Hasta el 14 de octubre... El gobierno reportaba 55,062 personas detenidas y aunque el discurso gubernamental insista de que estas personas forman parte de, o colaboran con pandillas, las organizaciones seguimos registrando denuncias de patrones ilegales y arbitrarios de detención, malos tratos, torturas, amenazas y muertes de personas a manos del Estado salvadoreño. A continuación, expondremos más detalles sobre la situación de las víctimas de los abusos que ha ocasionado el estado de excepción, no sin antes omitir que hay 80 familias que todavía esperan respuesta del estado salvadoreño sobre la muerte de su familiar mientras han estado bajo custodia estatal. Doy la palabra a Zaira Navas de Cristosal. Muy buenos días. El Salvador es ahora el país con más personas privadas de libertad en el mundo con una tasa de 2.144.67 personas recluidas por cada 100.000 habitantes. Hasta el mes de marzo se reportaban 39.500 personas privadas de libertad y de acuerdo con las cifras gubernamentales, entre el 27 de marzo y el 14 de octubre se capturó a 55.062, es decir, que hay 94.562 personas detenidas en el país. Sin embargo, la capacidad instalada de los centros penales hasta febrero de 2021 era de 30.864 plazas, de tal forma que la sobrepoblación y el hacinamiento son descomunales e implican condiciones indignas, inhumanas y degradantes para quienes están recluidos en el país. El Estado de El Salvador implementa una política criminal que privilegia el encarcelamiento como medida predominante de respuesta al delito haciendo uso del régimen de excepción ante la incapacidad de formular e implementar políticas integrales de seguridad. El resultado es que, más de mil de, es que miles de personas han sido detenidas sin investigación previa. Llevan así más de seis meses. Muchas de ellas son inocentes. La sobrepoblación ha generado descontrol en la administración penitenciaria y en la misma policía. Desde finales de abril tanto la detención administrativa como la provisional se cumplen en los centros penales del país. Las bartolinas policiales estaban desbordadas, se mezclaban personas adultas con menores de edad, hombres, mujeres y población más. Tanto la sobrepoblación sobre población como el hacinamiento provocan riñas, enfermedades, castigos corporales y violencia psicológica provocadas por los internos, pero también por las autoridades entre otras graves violaciones a sus derechos, lo que ha obligado a las autoridades a realizar constantes traslados. En el mes de septiembre, las mujeres recluidas en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Ilopango, conocido como cárcel de mujeres, fueron enviadas a centros penales destinados para hombres. Este centro, que era para mujeres, ahora es ocupado por hombres. Las familias no fueron informadas de estos traslados ni de los centros a los que se transfirió a hombres y mujeres. Por otra parte, la falta de atención en salud, provisión de medicamentos y tratamientos especializados a las personas recluidas, incluidas las que padecen enfermedades crónicas o graves, han provocado muertes y agravamiento de enfermedades y padecimientos previos y adquiridos en los penales. El gobierno no provee medicamentos son las familias las que deben comprarlos. Solo se permite el ingreso de tratamientos y medicamentos especializados con receta médica. Pero las familias no siempre pueden adquirir la prescripción médica, particularmente para pacientes psiquiátricos, ya que son medicamentos controlados. Igualmente, la falta de recursos económicos hace difícil que muchas familias puedan adquirir y llevar las medicinas hasta los establecimientos penitenciarios. Especialmente preocupante, es la situación de las personas viviendo con VIH-SIDA. Llamamos la atención a la Honorable Comisión por la situación particular de las mujeres, quienes en, en su condición de familiares de personas detenidas son proveedoras y cuidadoras del grupo familiar. Además, asumen la localización, provisión de insumos y búsqueda de justicia para sus detenidos. En el caso de las mujeres detenidas, en su mayoría son acusadas de ser colaboradoras de pandillas, sin que existan investigaciones previas y obviando que pueden haber sido sometidas por miembros de estas estructuras utilizadas como esclavas sexuales, obligadas a cuidar hijos e hijas de pandilleros, a trasladar droga o cobrar extorsiones. Por tanto, son víctimas de las pandillas y del Estado. La detención administrativa en Bartolinas Policiales ha sido extrema sin agua para consumo y aseo personal, sin acceso a servicios sanitarios y medicamentos. Las condiciones de reclusión en cárcel de mujeres han sido violatorias a la dignidad, intimidad, integridad física, psicológica y sexual, así como la alimentación, salud, entre otros derechos vulnerados. El hacinamiento generó situaciones críticas, hasta 100 mujeres en una misma celda durmiendo en el suelo, se raciona el agua a un vaso diario, el uso del servicio sanitario a dos veces al día. No se les permite ir al servicio sanitario durante las noches. El encierro es permanente, no se recibe sol ni se hace ejercicios, lo cual provoca crisis emocionales, principalmente en adultas mayores. También se ha conocido sobre el uso frecuente del aislamiento en celdas de castigo, donde se limita la alimentación y se contraen enfermedades respiratorias y de la piel. Quiero recordar que actualmente 80 familias salvadoreñas todavía esperan respuesta de las autoridades gubernamentales sobre la muerte de su familiar. A continuación le doy la palabra a Sonia Rubio de DPLF. Muy buenos días. A continuación me voy a referir a tres tipos de violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el marco del estado de excepción. ¿Y qué son las que nos más preocupan a las organizaciones solicitantes? Estas son las detenciones arbitrarias, los hechos constitutivos de torturas o malos tratos y, por supuesto, las muertes de personas detenidas en centros penitenciarios. Respecto a las detenciones arbitrarias, como es de conocimiento de esta comisión, desde la entrada de vigor del estado de excepción, se han llevado a cabo operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada, que han dejado como resultado a 55,062 personas detenidas. En la práctica, muchas de estas detenciones son de jóvenes por el simple hecho de vivir en zonas pobres o con presencia de pandillas, y en otros casos, únicamente por vestirse de cierta forma asociada con estructuras eh, de pandillas o por tener tatuajes. Como, eh, como se ha dicho antes, desde el inicio del estado de excepción a la fecha, las organizaciones solicitantes hemos recibido 4.071 denuncias sobre estos hechos, que en la mayoría podrían constituir detenciones ilegales y/o arbitrarias. Si bien en principio estas detenciones deberían de basarse en delitos y procedimientos establecidos en la legislación vigente, no cumplen con los requisitos mínimos en la materia, como contar con una orden de detención o estar en fragancia. Más bien se realizan sin evidencia de la comisión de un delito e irrespetando todas las garantías del debido proceso. Esta situación se ha puesto de conocimiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, quien recientemente junto a otros mecanismos de protección de Naciones Unidas, enviaron una comunicación al Estado de El Salvador requiriendo más información y expresando su preocupación sobre las posibles graves violaciones a los derechos humanos que ha provocado el régimen de excepción. Además, hemos documentado que las autoridades estatales se niegan a proporcionar información de la detención o paradero de las personas privadas de libertad, ya sea a sus familiares, a abogados o a organizaciones de derechos humanos, lo que a, podría estar dando cuenta que están ocurriendo detenciones secretas en el país. A esto se le suma la limitada o nulo acceso a la defensa jurídica y las pocas posibilidades de estas personas de obtener una revisión judicial justa a su detención, dado el escenario de cooptación política del sistema de administración de justicia. Sobre la tortura, las organizaciones solicitantes hemos documentado casos que permiten concluir que muy probablemente el Estado salvadoreño Está incumpliendo con su obligación de prohibir y o tolerar la tortura, especialmente el interior de los centros de detención policial y los centros penitenciarios, ya sea a manos de custodios, a manos eh, de personas pertenecientes de pandillas u otras, eh, otros reclusos con la tolerancia y adquisencia de los funcionarios públicos. Las, las organizaciones solicitantes también han registrado casos de personas que una vez detenidas han sido sometidas a golpe por policías y militares, luego de haber sido sacadas de sus viviendas o lugares de trabajo. Igualmente, se ha reportado prácticas de abuso contra la población de diversidad sexual y mujeres, acompañadas de acoso u hostigamiento previo a las detenciones. Existen fuertes indicios que estas prácticas son más frecuentes en algunos centros de detención, tal como el Centro Penal Esperanza, conocido como Mariona. Según testimonios de personas que fueron recluidos en este centro penitenciario, muchos detenidos son golpeados por otros reclusos o custodios. Esta situación ha sido denunciada a las autoridades por las familias de las personas detenidas. Sin embargo, a la fecha no se han realizado las investigaciones respectivas a fin de sancionar a los responsables. Por último, sobre las muertes ocurridas bajo custodia estatal, a la fecha se contabilizan alrededor de 80 personas fallecidas. Según información disponible, estas muertes se han producido por golpizas de agentes custodios o de otros internos, o por falta de atención médica y o previsión de medicamentos en caso de enfermedades adquiridas dentro de los mismos centros de detención o ya sea también por enfermedades crónicas. Entre los aspectos más alarmantes de esta situación están que, por un lado, a la fecha no se conocen investigaciones ex oficio para, para esclarecer este tipo de hechos, y por otro, la falta de información o notificación de estos decesos a sus familiares, dando por resultado que algunas personas han terminado en fosas comunes, como el caso de Henry Joya, Expuesto por medios de comunicación, quien fue exhumado luego de estar 103 días en una fosa común en un cementerio de San Salvador. Uno de los incumplimientos más graves del estado salvadoreño es que no da cuenta de las causas de estas muertes, ni se han adoptado las medidas efectivas y diligentes de las que están obligados para evitar que estas eh, sucedan. Por último, las autoridades estatales continúan atacando abiertamente a quienes criticamos esta grave situación y siguen utilizando las redes sociales para estigmatizar a representantes de sociedad civil y a los mismos organismos internacionales de protección de derechos humanos. No quiero finalizar mi intervención sin resaltar que a la fecha más de 80 familias todavía esperan respuesta del Estado salvadoreño sobre la muerte de su familiar. A continuación, le cedo la palabra a Henry Pino de Fespat, que expondrá la respuesta estatal frente a esta realidad. Buenos días. En mi intervención me referiré a la respuesta estatal en el marco del estado de excepción. En cuanto a la actividad del órgano legislativo, este ha realizado múltiples reformas a los cuerpos normativos penales que sumados a la estrategia gubernamental de guerra contra las días ha provocado masivas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas de forma arbitraria e ilegal. Específicamente a las normas del debido proceso incluida la protección judicial. En cuanto al juzgamiento de las personas detenidas desde el inicio del estado de excepción, el desarrollo de las audiencias judiciales se ha caracterizado por su masividad, siendo su punto máximo de hasta 600 personas en una sola audiencia lo que transgrede el derecho de defensa y la presunción de inocencia de las personas detenidas. Sumado al hecho que se realizan de forma virtual, en esta se inhibe el derecho a la defensa material, pues se limita la defensa técnica a cinco minutos por persona. Asimismo, se ha constatado que en todos los casos no se individualiza a las personas detenidas, ni se determina la responsabilidad o grado de participación en estos delictivos y se decreta, sin ningún fundamento jurídico válido, la detención provisional por seis meses. En cuanto al proceder de la Fiscalía General, debemos sostener que los requerimientos fiscales representados, es decir, los escritos donde se justifica la persecución penal contra las personas detenidas, incumplen con los mínimos establecidos por la ley, carecen de elementos objetivos, y atribuyen de forma generalizada el mismo tipo penal penal a todas las personas detenidas, debido a que la falta de investigación diligente no les permite vincular a cada persona con un delito específico. Sobre la defensa pública, ha dejado de proporcionar y recibir información útil en los casos a familiares de personas detenidas. Ilustrativo es que se ha documentado casos en que los familiares han notificado que la defensa pública no puede ser asignada hasta después de seis meses. También se han recibido denuncias sobre maltratos y expresiones discriminatorias por parte de defensores públicos a familiares de detenidos. Asimismo, es importante mencionar el tenoso papel que ha jugado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien ha negado la existencia de violaciones a derechos humanos de personas detenidas durante el estado de excepción, lo que contrastó con los casos documentados por las organizaciones solicitantes, y a la fecha, ha evitado realizar pronunciamientos contundentes en la materia. Por otro lado, la Dirección General de Centros Penales se ha caracterizado en los últimos años por su opacidad y el incumplimiento de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien este patrón comenzó en marzo de 2021, cuando dejó de publicar de forma oficiosa información sobre población carcelaria, este incumplimiento se agudizó meses después, cuando dejó de contestar peticiones individuales de información pública. Este año, ya en el marco del régimen de excepción, se ha intentado, en más de una ocasión, realizar solicitudes de acceso, sin embargo, no se ha obtenido respuesta. Antes de cerrar mi intervención, quiero recordar que actualmente 80 familias salvadoreñas todavía esperan respuesta de las autoridades estatales sobre la muerte de su familiar. Cedo el uso de la palabra a Belisa Guerrero, de Amnistía Internacional, que hará nuestro auditorio. Ante lo expuesto con anterioridad, las organizaciones solicitantes de esta audiencia pedimos a la Comisión Interamericana que, uno, ante la falta de comparecencia del Estado, urja a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la situación de derechos humanos en el país y a redoblar sus esfuerzos para que El Salvador se mantenga abierto al necesario escrutinio internacional. Dos, continúa monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador bajo el estado de excepción e insta a sus relatorías temáticas a trabajar de forma articulada para verificar, A, las condiciones de detención de las personas privadas de libertad para evitar la vulneración de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 25 y 26 de la Convención Americana. B las condiciones de niños, niñas y adolescentes, así como de las mujeres y miembros de la comunidad LGBTI detenidos, y de las reformas legales que impactan sus derechos. C. La situación de las personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, para que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias. 3. En virtud de la gravedad de los hechos expuestos a lo largo de esta audiencia, reiteramos el pedido realizado durante el 184 periodo de sesiones Relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 59.6.b del reglamento de la CIDH, para que ésta considera la inclusión de El Salvador en el capítulo 4b de su informe anual del próximo año. 4. Exhorta al Estado salvadoreño a que a derogue el decreto de estado de excepción y toda la normativa violatoria de derechos humanos aprobada en este contexto. B. Realice una situación, una investigación seria, exhaustiva e imparcial de las personas que han perdido la vida bajo custodia estatal, así como de quienes han sufrido violaciones a su integridad personal, incluida los malos tratos y la tortura. C. Cumpla con las normas del debido proceso y las garantías judiciales, incluyendo la eficacia de los recursos judiciales contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, para no propiciar detenciones arbitrarias masivas y procesamiento penal indiscriminado. D. Cree una política pública de reparación integral, incluyendo las medidas de no repetición para las víctimas de violaciones a derechos humanos en este contexto. E. Garantice la independencia e imparcialidad de las personas operadoras de justicia y de quienes desde diversas instituciones ejercen funciones de fiscalización y control. F. Se abstenga del uso de lenguaje estigmatizante desde las más altas autoridades del Estado en contra de personas defensoras de derechos humanos. Y G. Brinde anuencia para que la CIDH y otros mecanismos internacionales de derechos humanos visiten el país a fin de verificar, primero, la situación de las personas privadas de libertad en los centros de detención. Segundo, el cumplimiento de las normas del debido proceso por medio de la observación de audiencias judiciales. Y tercero, el desarrollo de las investigaciones penales llevadas a cabo de quienes perdieron la vida bajo custodia estatal. Por último. Quiero recordar que a la fecha existen 80 familias que aún esperan saber las circunstancias en que su familiar murió mientras estaba bajo custodia del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad civil. Va a iniciar su participación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, le pregunto en primer lugar al primer vicepresidente, comisionado Estuardo Rallón, si tiene preguntas, por favor. Eh, sí, muchas gracias, presidenta. Eh, muy buen día a distinguidos representantes de organizaciones de sociedad civil en esta audiencia donde lamentamos la ausencia de El Salvador. Precisamente este es un espacio en el marco del sistema interamericano de protección de derechos humanos en donde eh, es para abordar eh, y estar abiertos a un escrutinio eh, en materia de derechos humanos como bien se ha mencionado y se ha solicitado por varios representantes. Segundo, en mi carácter de relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura, indicar que lo que escuchamos en esta audiencia es una situación dramática, alarmante, condenable. Y se nos está indicando que existen de manera, diría, sistemática, una serie de detenciones arbitrarias eh, sobre las cuales eh, se detiene una persona muchas veces hasta por la forma en que puede estar vestida o el lugar donde reside algo que sin duda alguna eh, pone en riesgo de que esas detenciones arbitrarias le pueda ocurrir a cualquier ciudadano que esté conduciendo o saliéndose a trabajar a ir a un lugar a un centro de salud o simplemente eh, haciendo uso de su libertad de locomoción. Por otro lado, eh, denuncias muy claras también de, eh, digamos, tortura. En el caso de las detenciones arbitrarias, se mencionaba que alrededor de 4,071 denuncias en el caso de la tortura, eh, cuando se expuso ese punto, se indicaba que existen una serie de indicios de que El Salvador esté incumpliendo la prohibición. Eh, de, digamos, efectuar tortura o tolerar la tortura entonces aprovecharía este comentario además de condenar los hechos para preguntar a la sociedad civil si hay algún dato o se si lleva algún registro de estas denuncias eh, sobre la temática de tortura a la cual han hecho referencia el otro aspecto que eh, también quiero señalar y y condenar gravemente es que han, han muerto muchas personas eh, en centros donde, según los estándares interamericanos, el Estado tiene que garantizar su vida y su integridad física. Eh, alrededor de 80 familias, mencionaron más, y algunos representantes de, de las organizaciones están esperando aún respuesta porque sus familiares han muerto. Eh, aquí me gustaría preguntar... Eh, además de esa, de esa angustia, de esa espera, de este hecho condenable, ¿qué es lo que, ¿cuál es la posición del Ministerio Público? ¿Hay alguna investigación o simplemente hay una imposibilidad o falta de voluntad de investigar estos hechos? Es una pregunta que, que tengo. Me gustaría escuchar la percepción eh, de los representantes sobre los temas de investigación para esclarecer pues la muerte de estas personas. Y por otro lado, pues eh, reiterar el compromiso de la Comisión de seguir monitoreando la situación, tomando nota de todas las peticiones que se han efectuado y, y hacer un llamado, eh, seguramente la Comisión ya lo ha hecho y lo continuará haciendo un llamado a que no se normalice para nada esta situación, sino que sea una voz no solo de la Comisión, sino a nivel internacional de que deben respetarse. Los estándares internacionales e interamericanos en materia de personas que estén privadas de libertad, ya que el Estado es garante de su vida, garante de su integridad y hay condiciones básicas y mínimas para que no se dé un trato cruel, inhumano o degradante en los centros de detención. Así que continuaremos con esa labor de monitoreo y de condena. Únicamente, únicamente Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le consulto al comisionado Joel Hernández, por favor. Sí, gracias, gracias, presidenta. Empiezo por agradecer a las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes por su solicitud de, de, de audiencia. Me da gusto que la comisión la haya concedido. Este, sin lugar a dudas, es un tema de suma preocupación. No solamente para el Salvador, sino lo es para la región en su conjunto. La manera en la cual se están aplicando medidas extraordinarias en perjuicio de una de una población la población carcelaria, la población privada, privada de, la, de, la, de la libertad. Lamento, como muchos ya lo han hecho, la ausencia del Estado. Confío, sin embargo, que alguna autoridad estatal esté dando seguimiento a esta audiencia a través de, de, de los medios electrónicos, porque es muy importante, es muy importante que conozcan estas denuncias que hace la sociedad civil, este trabajo que se ha venido realizando para venir documentando cada una de estas, de estas situaciones. Y creo que también servirá para poner de manifiesto la importancia de que tanto sociedad civil como Estado se encuentren presentes en estos espacios para facilitar el diálogo y para poder tener un mejor entendimiento de lo que sucede. Aquí hay muchas, muchos temas que se han puesto de, de manifiesto y no nos, nos vamos a quedar sin la respuesta este de, de, del Estado. Dicho esto, yo quisiera centrar mi, mi intervención en, en, dos, en dos aspectos. Uno, que tiene que ver con la situación de las personas privadas de libertad, y la otra con los mecanismos de monitoreo. En el primer punto, ustedes saben bien que la comisión realizó una visita in loco al país en el en 2019, diciembre de 2019, yo en aquella época tenía la responsabilidad de la Relatoría de Personas privadas de Libertad y visitamos eh, Bartolinas y también centros de detención y encontramos una situación realmente preocupante, la cual está reflejada en el informe y que hoy esa situación eh, todo parece indicar que sea sumamente deteriorado Aquí este, me gustaría eh, eh, saber cómo se aplican eh, las medidas extraordinarias para las personas que se encuentran en centros de, de detención policial. Es decir, en las llamadas, este, Bartolinas, ¿cuáles son los tiempos legales para que una persona permanezca ahí antes de que sea objeto de una, de una eh, acusación eh, este, formal? El segundo tema tiene que ver con el monitoreo. Nos queda todos eh, claro que en toda sociedad democrática debe de existir rendición de cuentas y que esta rendición de cuentas tiene que hacerse en primer lugar ante los órganos nacionales, pero de manera complementaria ante los organismos internacionales. Hemos conocido que el presidente Bukele ha solicitado a la nueva Procuradora de Derechos Humanos que lleve a cabo una evaluación de la, de la, de la situación. Si ustedes tienen información sobre la manera en la cual la Procuradora va a realizar esta, esta evaluación, sería muy importante, muy importante conocerla. Me gustaría a mí también saber, y eh, creo que ya aquí el señor eh, Henry Fino nos, nos adelantó información, quisiera saber también cómo las organizaciones de la sociedad civil tienen la posibilidad de poder llevar a cabo una visita a Bartolinas, una visita a los centros de detención y poder verificar las, la, este, la, la, la situación de las personas privadas de libertad. En el ámbito internacional, celebro que el grupo de trabajo sobre desaparición, forza, eh, perdón, sobre eh, detenciones arbitrarias de Naciones Unidas haya ya hecho un, este, un, eh, un pronunciamiento junto con otros eh, procedimientos especiales. Aquí mi, mi, mi llamado a la, a la sociedad civil es de que, desde luego, además de recurrir a la CIDH, continúen haciéndolo con los procedimientos especiales eh, de Naciones Unidas, porque este, este es un tema que nos, que nos eh, compromete a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. Yo lamento, lamento que eh, El Salvador no sea un Estado parte del protocolo opcional de la Convención contra la Tortura, porque de serlo, de serlo entonces, habría un mecanismo nacional de prevención de la tortura al interior de este, del Salvador, y a su vez el... Eh, el, la, el subcomité contra la tortura podría llevar a cabo este, visitas sin loco. Quiero aquí resaltar mi, este, mi, mi idea, la importancia de que exista una rendición de cuentas frente a organismos nacionales, pero también frente a organismos internacionales, como una muestra del compromiso del, del Estado de aplicar políticas públicas en materia penal, acorde a los más altos estándares interamericanos de protección de las personas este, privadas de la libertad. Si no avanzamos, si El Salvador no avanza en esa, en esa este, dirección, no, este, la comunidad internacional no va a poder tener los elementos de juicio para poder entender bien cuáles son los efectos de estas medidas extraordinarias. Gracias, Presidenta. Eh, muchas gracias. Y le doy la palabra al comisionado Bernal. Muchas gracias, presidenta. Pues eh, yo también eh, quisiera agradecer por la, por la posibilidad de participar en esta audiencia eh, o agradecer a las organizaciones de la sociedad civil por la información que nos brindan, eh, que detalla eh, de, una, de una manera muy ilustrativa para nosotros esta situación que se está viviendo en El Salvador. Eh, no solamente en relación con las detenciones arbitrarias, sino con todo el entorno de derechos humanos que eh, rodea o que circunda a esas detenciones arbitrarias. Eh, también, pues, eh, echo hecho de menos la presencia del Estado, porque el objetivo de estas audiencias es efectivamente crear un diálogo acerca de maneras para... Eh, Salir de un, de un conflicto, salir de una situación de vulneración de derechos humanos. Y yo sí creo que la mejor manera de alcanzar eso es, es mediante el diálogo. Eh, yo quisiera eh, sumarme a la, a la pregunta del, del comisionado Hernández, que eh, me parece muy, muy importante, y es el de qué eh, instrumentos judiciales y extrajudiciales existen hoy día, eh, eh, dentro de El Salvador para eh, proteger los derechos humanos sobre cuyas violaciones aquí hemos sido informados, si esos mecanismos son en realidad independientes o si están coartados eh, esa sería mi, mi primera pregunta, eh, sobre todo que apuntaría a la independencia de esos mecanismos, la independencia por ejemplo de la Procuraduría, la independencia del Poder Judicial eh, o si se trata de, pues, de mecanismos que no son independientes y en segundo lugar, mire, yo creo que eh, en esto estamos todos de acuerdo. No hay, no hay nada que justifique la tortura, no hay nada que justifique la desaparición forzada, no hay nada que justifique las detenciones arbitrarias. Eh, dentro de ese contexto y, y partiendo de esa, de esa apreciación, yo quisiera pedir el punto de vista de los peticionarios. Me, me resultaría muy ilustrativo entender el punto de vista de los peticionarios sobre una afirmación que el Estado no la hace porque no está presente, pero un, una afirmación que constantemente se puede leer en los periódicos. Y es que la, la explicación que da el Estado es que esta es la única manera de proteger los derechos del resto de la población. Es decir, que, que esta es la manera de poner orden, de parar los homicidios. Eh, y eso es lo que se lee todos los días en los periódicos. Entonces, yo, yo quisiera saber... Quisi, eh, para mí resultaría muy valioso tener el punto de vista de los peticionarios acerca de ese argumento que se lee en los medios de comunicación junto a cifras que eh, publicitan reducción en tasas de homicidios y de otras, y de otras cosas. Entonces quisiera, quisiera pedir el punto de vista de ustedes y desde luego me, me, me solidarizo con, con ustedes y les doy las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias comisionado. Voy a hacer yo ahora uso la palabra, eh, quería hacer alguna reflexión general. Primero, ya hemos lamentado la ausencia del Estado y aquí quería recordar algo, ¿no? Eh, cómo los estados que forman parte del sistema interamericano voluntariamente eh, es, y son parte de la OEA, eh, ceden su soberanía de esta manera, voluntariamente por una defensa del bien mayor que de los derechos de las personas. Y en el caso concreto de la Comisión Interamericana, que es un órgano principal de la OEA, que existe incluso antes de la Convención Americana, nuestro rol es este, observar, monitorear la defensa de los derechos humanos y la audiencia. Estas audiencias son mecanismos que la Comisión tiene. Así que, como han dicho mis colegas y el resto del equipo, estoy segura que está de acuerdo, lamentable que el Estado no se haya presentado. En segundo lugar, también hay una reflexión sobre el tema de los estados de excepción. Eh, como, como lo dice su nombre, son estados excepcionales, pero cuando el estado de excepción se vuelve una regla, creo que tenemos un problema grave. La propia Convención Americana, en su artículo 27, permite estos estados de excepción, pero con limitaciones. En primer lugar, no puede eh, avalarse mediante estos estados de excepción ninguna situación discriminatoria, como puede ser detener a personas solamente por su apariencia. En segundo lugar, bajo ninguna circunstancia, los recursos internos pueden ser suspendidos, eh, ¿de acuerdo? Y en... Son situaciones excepcionales y las normas de UCOGES, las normas imperativas, como es la prohibición de la tortura más allá de los tratados, la, la, la prohibición de la, la protección del derecho a la vida, no pueden suspenderse. Entonces, cuando el estado de excepción se vuelve ya una regla, tenemos problemas graves. Y en tercer lugar... Eh, en esta audiencia, que es sobre el tema de estados y detenciones arbitrarias, y es muy importante la denominación detenciones arbitrarias porque no son detenciones que estén en el marco de la normatividad, sino arbitrarias, también es muy importante la situación de las personas privadas de libertad, y aquí quiero hacer preguntas más puntuales, yo sé que ustedes ya las han dicho, porque estoy recordando, hace una semana, la, opinión, la Corte Interamericana publicó la opinión consultiva 29 sobre enfoques diferenciales de personas privadas de libertad. Y, y, y, y, y si bien este, con la Convención Americana, como para entender cuáles son los estándares, sí yo recomendaría mucho eh, eh, al Estado y en general a que se conozca esta opinión consultiva, porque tiene protección específica, por ejemplo, para la población LGTBI, para la situación de las mujeres, y esta opinión consultiva, que es un estándar, parte de reconocer algo muy básico, como la situación de desigualdad y discriminación y acto que... Fuera de la, de la prisión se traslada a los penitenciarios, y en esa línea quería preguntarles con mayor detalle: ustedes ya lo mencionaron, como digo, pero con mayor detalle, la situación de las mujeres que están detenidas. Un principio básico que además está en todo también está en la opinión consultiva es la separación entre hombres y mujeres en los espacios de prisión. Entonces, cuál es la situación de las mujeres detenidas? Cuál es la situación particular sobre su salud sexual y reproductiva? ¿No? ¿Cuál es la situación, se ha, se ha, se ha, eh, situación de mujeres en estado de embarazo que ya han sido detenidas con hijos e hijas? Pero adicionalmente, y ustedes también lo mencionaron, de las mujeres detenidas, las mujeres parejas, familiares, de, los, de las personas detenidas, que están asumiendo la búsqueda. ¿Cuáles son los riesgos específicos que están haciendo? Cuando van a visitar, en el caso que les dejen, que no les dejan, o cuando van a pedir información sobre las personas detenidas. Entonces, esta situación general, que es de bastante gravedad, eh, nos ayudaría mucho tener estos detalles desde la información que ustedes están recibiendo. Y aprovecho para hacer una pregunta adicional, y es el riesgo que están sufriendo las organizaciones que están denunciando la situación de detenciones arbitrarias sobre, en, la, en el caso de las personas privadas de libertad. Eh, tenemos todavía algunos minutos. Le pregunto a la secretaria ejecutiva de monitoreo si tiene alguna pregunta adicional. Eh, muchas gracias, presidenta. Muy amable. Un saludo muy especial a todas las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que están siguiendo esta audiencia. Eh, indicar que un, la comisión viene dando un seguimiento este, este, este, eh, muy muy cercano desde marzo, justamente ha emitido comunicados de prensa en abril en junio, eh, ha emitido una carta artículo 41 al estado de El Salvador que fue respondida con información sobre eh, los elementos eh, que tenían que ver con los alcances del estado de emergencia y la situación eh, de las personas privadas de la libertad los recursos, eh, pero hay un elemento que para, la, para el trabajo que venimos haciendo en la Secretaría Ejecutiva, adjunta en apoyo a la comisión, es eh, de fundamental importancia y tiene que ver con el tema de eh, el acceso a la justicia y tiene que ver con el tema de eh, las audiencias masivas. Si pudieran profundizar cómo son, eh, eh, se realizan este tipo de, de, de violencias, de perdón, de audiencias masivas, el tipo de cargos que se están eh, formulando. Eh, nos planteaban que el ejercicio de defensa no se podía hacer por más de cinco minutos, eh, qué tipo de eh, las resoluciones de las, las decisiones judiciales, de qué manera están siendo sustentadas para dar esta detención y qué tipo de medidas está eh, implementando el Poder Judicial, es decir, medidas eh, de detención preventiva por qué tiempo eh, y si se está manteniendo o no. Este y eh, otro aspecto, sobre todo en el caso de Amnistía Internacional, que tiene una visión, pues, re, eh, internacional y regional de la situación de derechos de las personas eh, en la región. Si existen otras situación en otros países de la región donde se estén observando este tipo de detenciones masivas, audiencias masivas, o sea, ¿cuáles son las especialidades que diferencia la situación del de Salvador de otros países de la región? Muchas gracias, presidenta muy gentil. Gracias, le consulto al relator Pedro Vaca. ¿Sí, más? sí, presidenta, muchas gracias. En primer lugar, saludar a la comisión, a mis colegas de la Secretaría Ejecutiva, y muy especialmente a las personas solicitantes de esta audiencia. Eh, considero que se ha aportado información muy valiosa para la tener una aproximación a una situación de gran relevancia pública y que involucra muchos derechos humanos y, y por lo tanto también el interés de la relatoría de poder eh, trasladar algunas preguntas a, a, a la par de lamentar profundamente la ausencia del Estado en esta conversación. Creo que es muy importante que la Comisión también pueda tener reacciones del Estado a planteamientos tan importantes, eh, tan severos, eh, con cifras tan altas eh, en un periodo prolongado de tiempo, en una circunstancia que no estaba clara de excepcional, pero que empieza a tener visos de permanencia. Eh, y, y por lo tanto, también es la audiencia, digamos, digo, quienes ven esta audiencia y, y, y el registro de esta audiencia, queda, eh, se, se notará esa ausencia, ¿no? digamos, que, eh, de, de la versión oficial. Esto es algo que lamento también en términos del derecho a la información que tienen todas las personas que eh, consultan el sistema interamericano. Eh, tengo algunos, algunas preguntas y comentarios, presidenta. Eh, el primero tiene que ver con lo que se ha planteado en términos del de endurecimiento de las normas eh, penales, particularmente aquellas eh, que han sido dirigidas a, a o, o que tienen relación con la libertad de expresión. La, la relatoría a inicios de este año publicó un comunicado de prensa donde eh, criticaba fuertemente el, el aumento de penas eh, con conceptos vagos y ambiguos eh, en los cuales es eh, imposible prácticamente distinguir entre la conducta eh, digamos prohibida y sancionable del de ejercicio de la libertad de expresión y aquí quisiera preguntarle a, a las personas solicitantes de esta audiencia en primer lugar si conocen de casos o situaciones en las cuales este endurecimiento de las normas penales dirigidas a la libertad de expresión han sido aplicados ¿no? y, y en caso de que tengan conocimiento de esto poder trasladar en esta audiencia o por escrito eh, algunos detalles al respecto pero también y sobre todo si eh, tienen eh, pudieran compartir alguna impresión con respecto al, al eventual efecto de autocensura que esto pueda tener ¿no? eh, cuando se habla de expresiones que hablen directa o indirectamente de eh, asuntos que puedan tener que ver por ejemplo con, con las pandillas eh, queda también una zona gris donde por ejemplo investigaciones académicas sobre el estado de excepción eh, reportajes periodísticos sobre el estado de excepción eh, puedan entrar eh, a ser considerados conductas no permitidas y conductas de, de, de, de la órbita del derecho penal eh, y, y también plantear que hay una especial protección a los asuntos de interés público y creo que no puede haber la más mínima duda de que un estado de excepción es tal vez uno de los asuntos de mayor interés público en cualquier eh, estado. Y, y en este sentido a la Largatoria le interesa conocer de parte de las personas solicitantes cómo ven el clima de debate público con respecto al estado de excepción consideran ustedes que todas las personas que tienen información, sufren, eh, digamos, las alegadas violaciones a derechos humanos, pueden trasladarlas al debate público y ser tramitadas, o, en contraste, y me aclaren, eh, consideran que hay miedo a hablar de la situación del estado de excepción. En segundo lugar, eh, Presidenta, quisiera hacer referencia uh, y, y trasladar preguntas con respecto a acceso a la información. La relatoría ha recibido hace... De, principalmente desde el año 2021, eh, eh, cierto denuncias sobre retrocesos de acceso a la información y preguntarles a las, a, a, las, a las personas solicitantes si tienen ejemplos concretos en los cuales puedan ilustrar este alegado retroceso. Dos, dos, dos asuntos adicionales. Eh, en términos del monitoreo de la oficina también se nos ha alegado aplicación de delitos de desacato a personas que en redes sociales eh, eh, mencionan a eh, funcionarios públicos o personas expuestas públicamente. Si tienen alguna impresión sobre este particular, incluso si esto guarda relación o no con el estado de excepción. Eh, una, una pregunta más de, de monitoreo y es vemos que en, en El Salvador los medios oficiales, los medios públicos, la comunicación oficial es un ingrediente muy importante del debate público. Y me pregunto si, eh, por ejemplo, ¿Familiares de personas detenidas han sido entrevistados por medios públicos? ¿Hay un lugar dentro de los medios públicos para la, la, la sociedad que está reclamando estas violaciones a los derechos humanos? ¿O cuál es la valoración que tendrían las personas solicitantes sobre el rol de los medios públicos y la comunicación oficial en el marco de este estado? estado de, de, de excepción. Hicieron más como una pregunta, recientemente también supimos eh, sobre el, eh, digamos, el, el, el, el cargo de la, de, de la nueva procuradora de Derechos Humanos y preguntar si ustedes consideran que libertad de expresión debiera ser uno de los asuntos a, a, a profundizar a nivel del, del diálogo bilateral con el Estado y en particular con la Procuraduría de Derechos Humanos. Eh, agradeciendo de nuevo la participación de quienes sí asistieron a, a esta audiencia. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le devuelvo la palabra entonces a la sociedad civil para que dé sus respuestas y comentarios. Muchas gracias, eh, comisionados, comisionadas. Eh, yo me voy a referir al tema del de, eh, la, la, rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos eh, y también sobre el, lo que ha implicado la aplicación del régimen de excepción en un marco de ausencia de política de seguridad ciudadana. Eh, sobre lo primero, quizá eh, recapitular de que las algunas de las organizaciones aquí presentes hemos incluso tratado de desarrollar eh, distintos documentos y distintos ejercicios de contraloría social que permitan brindar a la Asamblea Legislativa insumos para un proceso de elección de procurador o procuradora de derechos humanos que sea un poco más transparente participativa y que cumpla con criterios mínimos constitucionales sobre el perfil de, de este cargo. Sin embargo, en este último proceso de elección eh, no se tomó en cuenta estos insumos presentados a la Asamblea Legislativa, tampoco hubo participación efectiva de sociedad civil. Eh, también, de acuerdo a la revisión que hicimos de los, de los perfiles presentados, no necesariamente se cumplieron con todos los criterios eh, que se exigían por parte de del proceso en sí mismo, de la normativa eh, que guía este proceso. Eh, y en el caso de la, de la Procuradora de Derechos Humanos electa, eh, efectivamente no cumple con uno de los criterios principales, que es el de moral, moralidad notoria. Y esto se debe a que ella fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental eh, por faltas en su gestión como procuradora en la, en la gestión anterior que tuvo previo al ex procurador. Entonces ese, ese antecedente eh, a juicio de las organizaciones de sociedad civil y de derechos humanos coloca a la procuradora como eh, la procuradora electa como un perfil que no tendría que haber sido elegido como eh, procuradora actual de derechos humanos y sobre todo en este contexto de graves violaciones a derechos humanos. Ese es un, un, un primer elemento que nos preocupa sobre el, el rol eh, que puede estar ejerciendo la, la PDDH. Eh, también y bueno eso también ha sido una tendencia en, en, los, en las últimas elecciones eh, de cargos de segundo grado de buscar perfiles que sean afines y leales a los intereses del gobierno de la asamblea legislativa o del, del presidente Nayib Bukele y eso eh, ya de por sí pareciera restar eh, independencia tenemos que ver todavía la, la forma en que desarrolla la gestión eh, la procuradora electa sin embargo, lo que hemos estado observando es que la pdh se está convirtiendo en una institución, precisamente por las personas que la dirigen, eh, que termina respaldando o incluso justificando eh, las graves violaciones a derechos humanos, evitando valoraciones o, o evitando incluso condenar eh, denuncias o, o elementos de violencia graves que las organizaciones estamos denunciando. El ex procurador de derechos humanos incluso eh, tenía también un discurso estigmatizante hacia las organizaciones de sociedad civil y restaba eh, importancia al rol de contraloría social que eh, estas organizaciones y personas defensoras realizamos. Respecto al proceso de evaluación que el presidente ofreció a la Procuradora de Derechos Humanos sobre la aplicación del régimen de excepción, eh, primero, no, no, hasta el momento no tenemos mayor información sobre cómo se va a realizar. Eh, no se ha convocado a las organizaciones de sociedad civil o de derechos humanos, en particular a las que hemos venido documentando casos eh, y denuncias de, de violaciones a derechos humanos. No hemos recibido hasta la fecha una convocatoria de la Procuradora para eh, ver cómo podemos participar en ese proceso o para que ésta pueda revisar también la, los registros y la documentación de casos que hemos eh, llevado a cabo con las organizaciones, eh, por lo que desconocemos si vamos a tener la posibilidad de participar. Eh, y por tanto, por ejemplo, eh, realizar visitas a Bartolinas o a centros penitenciarios para verificar la condición de las personas privadas de libertad. Eh, sí conocemos, gracias a, a las redes sociales, que es también la costumbre de, de rendir cuentas de, de los funcionarios de esta administración y parece que de la procuradora actual, eh, que eh, se reunió con familiares de eh, víctimas del régimen de excepción, hay eh, un colectivo organizado, MOVIR, que está tratando de visibilizar los abusos eh, ocurridos en el marco del régimen de excepción y entendemos que sostuvo una reunión con este colectivo y también ha sostenido una reunión con víctimas de eh, pandillas, víctimas de la violencia generada por pandillas. Eh, esperamos, eh, vamos a estar eh, altamente presentes en, en el ejercicio de contraloría de la, de la gestión de esta procuradora eh, pero también, de nuevo, quiero recalcar que dudamos de la independencia que pueda ejercer precisamente por la forma en que fue elegida y, y por la vinculación que se ha tenido en casos de, de nepotismo y también de, de posible corrupción de la procuradora actual. Respecto a la política de seguridad. Y la aplicación del régimen de excepción, efectivamente, eh, los discursos eh, del populismo punitivo, represivo, que, se han, que han sido frecuentes en El Salvador, en torno a las políticas de seguridad, han, han tratado de, de priorizar ese tipo de estrategias de, de mano dura. El régimen de excepción está teniendo una un alta aceptación eh, social. Aunque eh, de acuerdo a las encuestas de opinión, sobre todo las últimas publicadas por, por la UCA, por el Instituto Universitario de Opinión Pública, eh, se muestra un, un leve descenso en la, en la opinión favorable a ese régimen de excepción cuando se conoce, sobre todo cuando se conoce eh, de, eh, grave, o de, de denuncias perdón, de detenciones arbitrarias o, al, o personas que han sido eh, detenidas o agredidas eh, por parte de la policía. Eh, eso matiza evidentemente la percepción que tiene la, la sociedad sobre el régimen y también hay una, y eso es, es, es interesante, pero rara vez se, se publicita o se, o se manifiesta públicamente por parte de la administración actual y es que hay una valoración diferenciada sobre la aplicación del régimen de excepción que se ha vendido como una política que permite una supuesta efectividad en la detención, captura y procesamiento de pandilleros y eh, la suspensión de derechos, la población está cada vez más en contra de eh, la restricción, o la suspensión de derechos en el marco del régimen de excepción hacia toda la población y, y por ejemplo, el, el hecho de que no, no se conozca eh, qué delito se le, se le está imputando o que se tenga durante mucho tiempo en detención sin una defensa legal o sin mayor información, eh, la población eh, está incrementando en los porcentajes en que están rechazando ese tipo de medidas y en ese sentido hay un, un, un cierto nivel de crecimiento de conciencia en esa parte. Eh, sin embargo, no quiero dejar de recalcar que el régimen de excepción es eh, una respuesta al rompimiento del diálogo que el gobierno actual estaba sosteniendo con las tres principales, de, principales pandillas del país. Esto está documentado eh, tanto por periodistas como por documentos oficiales que han hecho públicos, eh, también medios de comunicación, eh, y donde eh, se sostenía ya una investigación en la fiscalía, a través del fiscal anterior destituido ilegalmente, eh, donde se identificaba diálogos y presuntas negociaciones entre funcionarios del gobierno y las tres principales pandillas. A finales de marzo de, de este año, con el rompimiento de ese diálogo y, el, y la, la masacre que ocasionaron las pandillas y principalmente la MS, es que el, el gobierno responde con este régimen de excepción como una forma, a nuestro juicio, de mostrar mayor capacidad de violencia entre eh, dos actores violentos, es decir, las pandillas y el Estado. Eh, no creemos que haya sostenibilidad en este proceso, no hay una política de seguridad pública, el plan control territorial se sigue, eh, sigue siendo una política desconocida, oculta y reservada por el Estado, eh, y por tanto desconocemos qué va a pasar con estas eh, más de no 90 mil personas detenidas, eh, a las que no, no se le puede garantizar derechos de, de las cuales no conocemos las condiciones actuales de detención y donde además el discurso represivo no está permitiendo la posibilidad de generar otro tipo de programas y políticas de rehabilitación e inserción social. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, voy a referirme a las preguntas eh, relacionadas a la, datos sobre tortura, la investigación de las muertes, la situación de las mujeres y muy general al desarrollo de las audiencias y la situación de las organizaciones, porque mis colegas van a, a intervenir más adelante. Quiero decir que el Estado de El Salvador sistemáticamente ha declarado reservada la información sobre personas detenidas durante el régimen de excepción, la, los delitos por los cuales han sido detenidos, eh, pero además ha declarado reservada información sobre población penitenciaria, eh, datos desagregados sobre hombres, mujeres, eh, menores de edad, etcétera. También eh, no hay investigaciones, a pesar de los cientos de denuncias que a diario publican medios de comunicación y que recibimos las organizaciones de derechos humanos y que hemos remitido a algunas instituciones sobre la situación gravísima que está ocurriendo en los centros penales del país. Sobre las torturas, eh, los datos que nosotros tenemos es a partir de la información que recibimos de personas que estuvieron privadas de libertad y que han salido con medidas sustitutivas. El gobierno informa públicamente que al menos 800 personas han salido en libertad. Esto no es cierto. Han salido con medidas sustitutivas, es decir, que el proceso penal continúa y esto significa que las personas tienen miedo a dar declaraciones públicas porque las amenazas constantes son de que van a volver a ser detenidos o que se va a detener a sus familiares. Sin embargo, nosotros como Cristosal hemos entrevistado tanto a personas que han quedado en libertad y que fueron víctimas de tortura, lo han hecho también otras organizaciones, han expresado situaciones gravísimas, en el, por ejemplo, eh, golpizas generalizadas, eh, en un caso, en la situación eh, de mujeres, es particularmente grave que a lo que hacía referencia a la presidenta de la Honorable Comisión, eh, precisamente eh, mujeres que han sido eh, no solo golpeadas eh, dentro del penal, hay una práctica en el caso de los hombres, por ejemplo, hemos conocido en los el complejo penitenciario de Hilo Vasco, de Hilo Vasco donde hay eh, cinco centros, eh, de Izalco, perdón, donde hay cinco centros eh, penales, dos de máxima seguridad, eh, en su mayoría ahí tienen a las personas detenidas por el régimen, al igual que en Mariona, al ingreso eh, de al penal, las personas son golpeadas por agentes custodios, como una bienvenida, según ellos, eh, al ingresar a los centros penales. Esto ha provocado enfermedades gravísimas y las muertes de muchas de las personas detenidas. En el caso de las mujeres, como les decía, la situación se volvió extremadamente grave porque el centro penal, eh, conocido como cárcel de mujeres, no te, tenía una capacidad no mayor a mil personas y esto ampliándola. Sin embargo, eh, la cantidad de mujeres detenidas representa aproximadamente entre el 7 y el 8%. Esto significaba situaciones gravísimas como mujeres eh, golpeadas no solo por las agentes custodias cuando se quejaban eh, o se quejan por eh, una situación grave de salud, eh, sino también por las mismas compañeras como la Corte Interamericana ha dicho, la situación del hacinamiento y la sobrepoblación genera precisamente condiciones eh, que provocan riñas, etcétera pues la situación para las mujeres se volvió extremadamente grave. Nosotros hacíamos referencia que en el caso de ellas, solo se les permite ir al servicio sanitario, al igual que los hombres, dos veces al día, una vez para orinar y otra para defecar. Esto Y al, considerando que la alimentación es, eh, no reúne las condiciones y muchas veces está en estado de descomposición, frecuentemente ocurren enfermedades estomacales, que producen condiciones indignas, condiciones que agravan la salud y que provocan quejas constantes de las internas. Esto ha significado golpizas eh, muy grandes y una situación horrorosa eh, ha sido, por ejemplo, que muchas de las mujeres ante la falta de eh, lugar para hacer sus necesidades fisiológicas deben defecar en una cubeta eh, ah, y hasta que está llena pueden sacarla de las celdas y el castigo para las que se quejan ha sido eh, que ellas deben lavar con poca agua. Las mujeres no tienen tampoco oportunidad de bañarse, de asearse, eh, no hay condiciones para un trato diferenciado a partir de sus características propias, de atender eh, su menstruación, de atender sus condiciones eh, y sus enfermedades eh, particulares eh, por su condición de mujer. Eh, por otra parte, las mujeres son las que llevan la carga del cuidado de hijos e hijas. Eh, nosotros hemos recibido, pero además públicamente se conocen muchos casos de mujeres eh, que tienen que cargar con el cuidado no solo de niños y niñas, sino también de adultos mayores, a veces de primos, hermanos, eh, vecinos, etc. Esta situación eh, sumada a que son ellas las que buscan ir eh, y buscan a los, a los detenidos que eh, se encuentran a veces en condición de desaparecidos porque las autoridades siguen sin dar información sobre dónde se encuentra una persona detenida. Las mujeres en su mayoría deben ir a cada centro penal a buscar a sus detenidos. Esto implica situaciones críticas en cuanto al tema económico eh, y además del cuidado de quienes dejan en la casa. Eh, sobre la investigación de las muertes, queremos decir que el gobierno ha negado sistemáticamente que las muertes se produzcan por eh, responsabilidad propia. Eh, parece que olvidan o niegan sus responsabilidades internacionales respecto a los deberes que tienen eh, con eh, las personas privadas de libertad, están bajo su custodia. Ha llegado al grado que el director general de centros penales ha responsabilizado a las mismas víctimas de morir porque no se quieren tomar los medicamentos cuando sabemos que no se permite el ingreso de medicamentos eh, especializados y que además son las familias las que deben costearlos y que a veces, aunque se les permita, no siempre se les distribuye estos, esta, estos medicamentos. La investigación eh, sobre las muertes eh, no es algo que eh, sea real. Este día el fiscal general de la República estuvo en una entrevista televisiva y decía que, que han investigado y que el 50% de las muertes no se han producido por responsabilidad estatal, pero no da detalles de eh, en qué tipo de casos se ha investigado, cómo se ha investigado, etcétera. Organizaciones y familiares han interpuesto denuncias, no han sido citadas a declarar, no se ha, eh, ha tomado eh, investigación seria sobre estos casos, por lo tanto dudamos de que estas investigaciones realmente se hayan producido, por el contrario creemos que la fiscalía eh, niega cualquier tipo de responsabilidad porque obviamente es una institución cooptada también por el ejecutivo y eh, comúnmente se refiere a que las personas mueren eh, por enfermedades cuando Realmente se ha determinado en muchos de los casos documentados por las organizaciones que presentan eh, condiciones de tortura y graves eh, estado de salud provocada precisamente por eh, golpes o torturas producidas al interior de los penales por falta de atención médica y realmente a veces mueren dentro de los penales, pero se reporta que murieron cuando iban eh, trasladados hacia el centro eh, penal. Quiero decir que la Fiscalía está incumpliendo su responsabilidad, el Fiscal General de la República eh, establece responsabilidad de, la, de las mismas personas detenidas y no asume eh, la responsabilidad que tiene de investigar a las mismas autoridades eh, penitenciarias y policiales. Incluso niega eh, cuando hay eh, evidente prueba de que las personas han sido golpeadas por la policía al momento de la detención. Finalmente, quiero decir que las audiencias eh, en este tipo de, de procesos que son tramitados por juzgados especializados, creados específicamente para el régimen de excepción, contratados en el periodo del presidente Bukele, son jueces sin rostro porque no se conoce cuál eh, es el proceso, para el cual fueron, cuál fue el proceso eh, con el cual fueron electos, tampoco se sabe quiénes son, si tienen formación, etcétera. En estas audiencias la fiscalía general de la República eh, al principio presentaba a veces más de 700 personas procesadas. La fiscalía solo lee el requerimiento, el nombre de la persona, no determina qué elementos eh, qué elementos de prueba tiene para cada persona, no individualiza. La procuraduría general uno o dos defensores para 600 eh, personas y los defensores particulares solo pueden acceder a veces eh, te, a dos o tres minutos y obviamente eh, la presencia de eh, los imputados es eh, ficticia porque están en pantalla pero no tienen oportunidad de hablar. Cedo la palabra a mis colegas. Gracias. Bueno, eh, sí, eh, a mí solo me, me resta decir que realmente desde la perspectiva de las organizaciones solicitantes Creo que podemos sostener que la actual situación de derechos humanos en El Salvador quizás sea la más grave que se ha vivido o se ha experimentado desde el fin del conflicto armado de hace 30 años. No es posible que el Estado no esté asumiendo sus compromisos internacionales desde los más mínimos. Aquellos de carácter inderogable, ¿verdad? Como mencionó la comisionada presidenta, como la prohibición absoluta de la tortura o de las investigaciones inmediatas, imparciales y diligentes para esclarecer las muertes bajo custodia estatal que pueden estar constituyendo ejecuciones extrajudiciales. Además, eh, y no es menos grave, es posiblemente la, recurre, eh, la concurrencia de estas desapariciones forzadas de corta duración por la forma de cómo se está gestionando la información de las personas eh, detenidas, pues eh, muchas veces son horas, días o semanas en las que personas eh, detenidas eh, quedan al margen de la protección del Estado, dado que ni su defensa técnica, ni sus familiares o incluso las organizaciones de derechos humanos que estamos interesadas en, estas, eh, en esta temática, no, eh, no conocemos su localización o su paradero. Y pese a que esta situación ha sido denunciada desde el inicio del régimen de excepción, todavía eh, no se va perfeccionando. Y muestra de ello, eh, vuelvo a reiterar, eh, son aquellas muertes eh, dentro de centros penitenciarios que las familias se dan cuenta hasta uno o dos meses después cuando eh, la persona fallecida ya está en, en fosas comunes. Realmente, eh, sobre otro tema y con respecto a la pregunta que realizaba el relator vaca sin duda alguna la libertad de expresión es otro de los derechos que si bien no está activamente restringido por el régimen de excepción, las reformas penales implementadas en el marco de estas políticas eh, están teniendo sus efectos y lo están limitando. Es porque el miedo se ha instalado y la autocensura ciudadana sobre las denuncias, la exposición de ideas o cualquier tipo de disidencia... Eh, se tiene un temor fundado que existe una persecución, estigmatización y criminalización por estas acciones. A la fecha, una de las preocupaciones que tenemos algunas de las organizaciones de derechos humanos es que personas defensoras y personas periodistas... Eh, hay una recurrente narrativa oficial de acoso, desacrédito de la labor de contraloría social que estamos realizando y eh, no solamente porque contribuye a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, sino porque incrementa también la vulnerabilidad eh, de, de estas personas eh, para, y riesgos ¿verdad? de afectación para sus derechos a la vida y a la integridad. Y también trae eh, ese efecto lesivo, eh, como se mencionaba. Es que invita a la autocensura eh, de las personas sobre las organizaciones, pues, como es lógico, el nivel de riesgo va aumentando y no es fortuito que eh, muchos de los, de los cambios que se están realizando en eh, la normativa, eh, no solamente penales, incluso de las mismas, por ejemplo, de las intervenciones de las comunicaciones, eh, aumenta el riesgo de realizar este tipo de labor sobre las casas de criminalización por situaciones de libertad de expresión llama la atención eh, la, eh, que han sido detenidas algunas personas usuarias de Twitter donde su detención y proceso penal se ha valido del marco normativo del estado de excepción para la restricción de sus garantías judiciales cuando en principio no está vinculado o no está justificado eh, la materia. Al parecer lo que está sucediendo es que primero se está deteniendo a personas eh, por resultado de alguna expresión o, o denuncia en estas redes sociales, se les expone eh, públicamente al escarnio o al escrutinio social, mientras paralelamente se está investigando y analizando sus cuentas de redes sociales para adjudicar eh, algunos delitos. Es decir, aparentemente se está poniendo el poder punitivo del Estado para callar o censurar cualquier tipo de decidencia. De ahí que no sea fortuito eh, para nosotros que esta persecución a personas defensoras, incluso periodistas, esté dejando de saldo, al menos eh, durante este 2022, al menos a 10 personas periodistas salvadoreñas y, eh, en condición de exilio. De estas, 7 son hombres y 3 son mujeres. Esto nos lleva a reiterar ¿verdad? nuestra postura. Eh, que sí es necesario que en la, dentro de la nueva gestión de derechos humanos, eh, de la, perdón, en la nueva gestión de la Procuraduría de Derechos Humanos, se asuma eh, seriamente eh, el tema de la libertad de expresión y también el ejercicio de la labor de defensa, porque eh, cada día más eh, esta, este cierre de espacios cívicos que se está experimentando en el país, aumenta el riesgo y las vulneraciones de quienes eh, desarrollan la labor eh, de defensa y periodística en El Salvador. Gracias. Gracias. Yo quisiera precisar un par de eh, situaciones. Uno, consultaban cuál es el tipo penal por el que se está procesando a más de 54 mil detenidos en este momento. ¿Es el delito de asociaciones ilícitas. Este delito lamentablemente ha tenido varias, pero varias reformas dentro del régimen de excepción en el que inclusive se puede procesar a periodistas porque divulguen los grafitis o los los tatuajes que los detenidos presentan al momento de ser presentados a la prensa. Hay una contradicción en esto, ya que el Estado y el gobierno de El Salvador presentan los medios de comunicación a los detenidos semidesnudos, exponiendo sus tatuajes, sin embargo, hay una disposición que dice que quien divulgue este tipo de eh, tatuajes puede ser procesado. Aquí se genera, lamentablemente, una autocensura de los medios de comunicación, ya que temen que sus periodistas puedan ser procesados. La otra situación, y muy brevemente me, me referiré a ella, en este momento ya se han cumplido más de seis meses desde el régimen instaurado, el régimen de excepción. La Fiscalía General de la República ha pedido en muchos de sus casos prórroga por otros seis meses más para la investigación y procesamiento de estas personas. Nosotros estamos frente a una disposición que indefinidamente se pueden ir pidiendo re, eh, prórrogas a este a este periodo de instrucción, por lo que las personas continuarán indefinidamente e ilegalmente detenidos sin que se conozca su condena. Entonces hay una perpetuidad en la, en la detención de estas personas, ya que la ley le faculta a la Fiscalía General de la República para que solicite prórroga tras prórroga de esta detención provisional dentro del proceso. Gracias. Yo me voy a referir a la pregunta hecha por la secretaria ejecutiva adjunta, okay. la doctora María Claudia Pulido, en relación a las comparaciones que pueden existir de la situación actual en El Salvador en la región. Eh, lamentablemente, de Amnistía Internacional no conocemos una situación igual a la que está aconteciendo en El Salvador y básicamente son por tres elementos primero no conocemos una, un estado en la región que haya implementado un régimen de excepción de más de seis meses en la región haciéndolo digamos una forma permanente ya en, en, en la práctica. Segundo, no conocemos una situación donde la masividad de las detenciones arbitrarias se esté dando como en El Salvador, si bien es cierto, hemos documentado muchos otros casos de detenciones masivas, sobre todo en el contexto de protestas, particularmente en Venezuela y en Nicaragua, no conocemos la masividad que se está dando en este momento. ¿no? Y lo tercero, y, y tiene que ver un poco con la masividad de las detenciones que ha llevado precisamente no solo al El Salvador hacer ser la tasa más alta de personas detenidas en el mundo, sino a la grave violación de, la, de, de, de varios derechos fundamentales, como las normas del debido proceso o inclusive la prohibición general de tortura. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Eh, muchísimas gracias a la sociedad civil. Llegamos. Sonia, me parece que usted quería intervenir. No, todavía tenían un minuto. Eh, sí, quizás solamente cerrar eh, diciendo y reiterando que eh, al menos para las organizaciones solicitantes eh, es importante que el Estado salvadoreño eh, nuevamente ¿verdad? Eh, asuma su compromiso de darle respuesta a estas 80 familias sobre la muerte de su, familia, eh, de su familiar bajo custodia del Estado. Gracias, eh, comisionada presidenta. Muchas gracias. Eh, me, me escuchan bien, ¿no? Porque usted tienen un problema. Sí, perfecto. Bueno, vamos llegando al final de esta audiencia. Eh, quiero iniciar con un agradecimiento eh, y un saludo muy respetuoso desde la Comisión Interamericana a cada uno, a cada una de ustedes. Como siempre digo, no solo por su presencia hoy, sino por el trabajo cotidiano que realizan. Ustedes de esta audiencia han traído las voces de muchas organizaciones, de muchas personas, eh, de muchas familias que están perdiendo la esperanza. Y es nuestro trabajo, nuestro rol como Comisión Interamericana eh, eh, expresar nuevamente nuestro compromiso con esa esperanza. Vamos a continuar eh, y recogemos los pedidos de la sociedad civil. Eh, en cuanto al monitoreo que va a continuar y que ustedes ven a diario, sea por nuestros comunicados de prensa, sea por los informes que tenemos, tenemos eh, varios informes, unos eh, que van a seguir eh, próximamente sobre el tema de crimen organizado, la situación de niños y niñas en Centroamérica y también de las mujeres. Vamos a seguir con este trabajo y digo públicamente, como ya lo hemos dicho, en diferentes espacios. La Comisión Interamericana está preparada, lista para poder visitar El Salvador en el momento que el Estado nos lo autorice. Hemos hecho ya esta solicitud a nivel interno y la hago nuevamente públicamente. Someterse al escrutinio internacional es simplemente poder garantizar los derechos humanos de las personas eh, y sobre todo parar tanto dolor, tanta injusticia eh, que se está dando. Más allá de la ausencia en la audiencia de hoy, no me quiero quedar en eso. Quiero sostener, eh, y, y, y nuevamente reflexionar y obre, ofrecer esta posibilidad que tiene la Comisión Interamericana de visitar El Salvador, de trabajar en la, en la acción, pero también en la prevención, de analizar desde allá qué es lo que está sucediendo con la situación general de violencia, con la situación diferenciada. Eh, como diría Monseñor Romero, de nada sirven las reformas si van teñidas de tanta sangre. Y yo añadiría que no sirven si van teñidas de tanto dolor y tanta desesperanza. En ese camino, la Comisión Interamericana, reiterando su saludo, les agradece su presencia y quedamos a disposición como siempre para seguir trabajando en lo que es nuestro rol. Y a todas las personas de El Salvador que están escuchándonos en este momento, nuestro saludo, nuestro respeto, nuestro compromiso, no están solos, no están solos, cuentan con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan buen día, Me declaro cerrada la audiencia. Gracias.